Vamos a ver cómo aprovechar los formularios de Google para recopilar datos que nos permitan generar un mapa. Vamos a partir de un mapa que ya hemos iniciado, el cual teníamos anotadas las escuelas públicas del Distrito Escolar 18 de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos ahora recopilar los datos de las escuelas públicas del Distrito Escolar 4. Para ello, en vez de introducirlos manualmente, lo que hemos hecho ha sido generar un formulario Escuela Pública del Distrito Escolar 4, en el que hemos puesto varios campos. El nombre de la escuela, la dirección, la ciudad, el barrio, el teléfono que es voluntario y el tipo de jornada que tiene esa escuela. Vemos que hasta el momento hay 18 respuestas. Vamos a añadir una respuesta más en el formulario. Vamos a meter, por ejemplo, la Escuela República de Chile, cuya dirección es Suárez 1145, está en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el barrio de Boca. No conocemos el teléfono y sabemos que es un centro de jornada completa. Enviamos el resultado de nuestro formulario y vemos ahora que ya tenemos 19 respuestas. Bien, estas respuestas podemos comprobarlas en una hoja de cálculo. Vemos que se ha generado una hoja de cálculo con los resultados que se han ido incorporando hasta ese momento. Bien, vamos a nuestro mapa entonces y como no es un mapa nuevo, ya tenemos capas creadas, vamos a añadir una capa nueva. Si fuera un mapa nuevo, lo que ocurriría sería que en principio aparecería sencillamente este elemento, o Capacity Nombre la posibilidad de importar, que es lo que vamos a hacer ahora. damos a importar y como se trata de un documento que se ha generado automáticamente en Google Drive, vamos a Google Drive, buscamos en los documentos recientes, ya que lo acabamos de ver, Escuelas Públicas del Distrito Escolar 4, Respuestas, lo seleccionamos. Importante, eh, el navegador nos va a pedir permiso para mostrar una ventana emergente. Yo personalmente prefiero ir darlo, darlo individualmente en vez de hacer un permiso general. Nos muestra los campos que tenemos y nos dice que seleccionemos, seleccionemos las columnas que eh, servirán para obtener la marca de posición. Vamos a tomar dirección, ciudad y barrio también en este caso. Continuamos. Y ahora nos pide que seleccionemos una columna que será la que utilicemos como título para los marcadores. Vemos, por ejemplo, el nombre de escuela, donde están los nombres de las escuelas. Vamos a tomar esta columna. Finalizamos y vemos que está cargando los datos. Esa capa sin nombre, cuando finalice de cargar los datos, va a tomar el nombre del, eh, de la hoja de cálculo de la que hemos importado. Vemos que ya ...a tomar el nombre Escuelas Públicas del Distrito Escolar 4, Respuestas. Lo primero que podríamos hacer sería cambiar este nombre... ...y eliminarlo de Respuestas, que es el nombre que genera automáticamente la hoja de cálculo. Y vemos que aquí han aparecido las escuelas del Distrito Escolar 4. Vamos a clasificarlas por Barrio... Y al clasificarlas por barrio vamos a ver que aparecen de diferente color según el barrio. al que... Ah, perdón, he puesto estilo uniforme. No, serían estilos de columna de dato por barrio. Así. Ahora tenemos un color para las escuelas de San Telmo, un color para las escuelas de Boca y otro color para las escuelas de Barracas. Sería interesante que tuviéramos en cuenta una cosa. En este caso, como eh, el ejemplo está preparado para la demostración, todas las escuelas de Boca, por ejemplo, han puesto Boca en mayúscula. Imaginemos que pudieran haber puesto la Boca o Boca en minúscula, con lo cual entonces se hubieran eh, marcado como diferentes barrios. Es importante que esto lo tengamos en cuenta cuando se trate de algunas opciones eh, que tengamos fijas. Es preferible que no construyamos el formulario como... Ese campo que tenemos aquí de barrio como texto de respuesta corta, sino sería preferible haberlo construido como texto de este formulario, haberlo hecho como texto de selección múltiple y hubiéramos puesto las opciones de barrio para que se pudieran seleccionar y no hubiera problema en que unas estuvieran en mayúsculas, otras en minúsculas, etcétera, etcétera. Hay un dato importante que tendremos que tener en cuenta también cuando para acabar de hacer la importación. Si pulsamos en los datos de alguna escuela, vemos que se ha incluido el campo de marca temporal, puesto que es un campo que se genera automáticamente al introducir los datos en el formulario. Como es un dato de posibilidad que no nos interese, lo que podemos hacer es ir al nombre de la capa, abrimos la tabla de datos y en la columna de marca temporal desplegamos y eliminamos esta columna que no nos interesa, para nuestros datos, ya que solamente el nombre de la escuela, dirección, ciudad, etc. Etcétera, etcétera. Cerramos y vemos que ahora ya no aparecerá el campo de marca temporal.